Bienvenidos a la segunda parte de este capítulo de Estructuras Isostáticas. En el video anterior vimos el producto vectorial y el momento de una fuerza respecto a un punto. Veamos qué pasa con varias fuerzas. Teorema de Varignon: La propiedad distributiva del producto vectorial se puede utilizar para comprobar que el momento respecto a un punto de la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes es igual a la suma de momentos respecto a ese punto de todas las fuerzas actuantes. Para seguir avanzando vamos a repasar el producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores P y Q está definido como el producto de las magnitudes de P y Q por el coseno del ángulo tita formado por los vectores. A este producto se lo llama también producto punto y el resultado es un escalar. De la definición se puede observar que el producto escalar es conmutativo. También cumple con la propiedad distributiva. El producto escalar puede ser expresado por medio de las componentes rectangulares. Expresando P y Q a través de sus componentes y teniendo en cuenta que el producto escalar de vectores perpendiculares es cero, el cálculo se reduce a la suma del producto de las componentes análogas. Veamos algunas aplicaciones del producto escalar ángulo formado por dos vectores. Sean dos vectores P y Q definidos por sus componentes, el coseno del ángulo formado entre estos puede obtenerse como el producto escalar entre los dos vectores dividido el producto de sus módulos. Proyección de vector en una dirección dada. Considerando un vector P que forma un ángulo tita con un eje, la proyección de P sobre el eje es la magnitud por el coseno del ángulo tita. Considerando un vector unitario en dirección del eje, al que llamamos lambda, la proyección de p sobre el eje es el producto escalar de p por lambda. También utilizaremos el producto mixto de tres vectores. Se define el producto mixto de tres vectores S, P y Q como el escalar resultante del producto punto de S por el vector resultante del producto vectorial de P y Q. Al producto mixto se le puede dar una interpretación geométrica simple. Recordando por un lado que el producto vectorial de P por Q da como resultado un vector perpendicular y de magnitud igual al área del paralelogramo formado por P y Q. Y por otro lado que el producto punto de S por P por Q es equivalente al producto del resultado anterior por la proyección de S en dirección de P por Q. Llegamos a que el producto mixto de tres vectores da como resultado al volumen del paralelepípedo que tiene como lados a los vectores S, P y Q. En términos de las componentes rectangulares, el producto mixto puede ser expresado de la siguiente manera. Esta expresión puede ser escrita de una manera más compacta usando el determinante. Con estos conceptos de la álgebra podemos ver entonces qué es el momento de una fuerza respecto a un eje. Consideremos una fuerza actuando en un cuerpo rígido y el momento de la misma respecto al punto O. Consideremos un eje OL que pasa por el punto O. El momento de la fuerza respecto al eje OL es la proyección del momento respecto al punto en dirección del eje OL. Llamando lambda al versor en dirección del eje OL y recordando la definición de momento respecto a un punto, el momento respecto al eje se puede expresar como el producto mixto de los vectores lambda, R y F. El significado físico es más evidente si descomponemos a F y al vector posición R en sus componentes en dirección al eje OL y en una dirección contenida en el plano P, perpendicular al eje. Podemos escribir el momento respecto a un eje como la suma de cuatro términos. Si notamos que el producto vectorial de R1 por F1 es nulo, por tener la misma dirección, y que el producto de R1 por F2 y R2 por F1 dan como resultado un vector perpendicular al eje, y por lo tanto sus proyecciones sobre el eje serán nulas. Solo queda el término de R2 por F2 en la expresión. Este término es perpendicular al plano P y representa el momento de la componente F2 respecto al punto Q, definido por la intersección del plano y el eje. Ya que la componente F1 no tiene efecto alguno, podemos afirmar que el momento respecto al eje mide la tendencia de una fuerza para girar un cuerpo rígido alrededor del eje OL. Eso es todo por ahora. Si querés seguir aprendiendo cosas nuevas, podés ir al siguiente capítulo.